Pues en esta experiencia vamos a mostrar cómo los procesos de carga y descarga electrostático en una pequeña esfera metálica pues, eh, hacen que la esfera experimente un movimiento oscilatorio y que funcione como si fuera un péndulo. En, en el dispositivo que se muestra pues hemos utilizado eh, dos, dos latas de refresco mmm, metálicas de aluminio Conectadas en la parte superior por una barra aislante que va fijada en cada uno de los extremos a una de las latas. Eh, en esta lámina se, se dispone, suspendida mediante un hilo, eh, una pequeña esfera que en este caso es una bolita que se ha formado plegando con los dedos papel aluminio. Se dispone también de una fuente de alimentación y de los cables para establecer las conexiones adecuadas de manera que el borne positivo de la fuente se conecta con una de las latas y el borne negativo se conecta con la otra lata. En la parte interior de las latas se ha pulido un poco la pintura para eh, que la zona donde después veremos va a chocar la bolita con las latas, pues sea una zona conductora y se puedan se favorecer los procesos de carga y descarga de la esfera. Si el dispositivo está apagado, pues la, la esfera, la bolita está en reposo y no se observa ningún movimiento. Si ahora conectamos la fuente y establecemos el campo eléctrico entre las dos latas, vamos a ayudar a la bolita para iniciar el movimiento. Entonces lo que se observa es un movimiento oscilatorio de la bolita chocando entre las dos latas. El motivo de este movimiento oscilatorio pues está en las fuerzas de atracción y repulsión entre cargas de igual y distinto signo dada por la ley de Coulomb. En La bolita que se comporta en, en el seno del campo eléctrico como un dipolo eléctrico, y como ya hemos dicho, tiene en una de sus superficies una distribución de carga negativa, y en, y en el otro lado una distribución de cargas positivas, pues el lado eh, que tiene la carga negativa se siente atraído hacia la lata que está cargada con polaridad positiva, y por lo tanto se inicia un movimiento en ese... En ese sentido, cuando alcanza la lata y choca, pues justo en las zonas donde se ha pulido para dejar la zona conductora al descubierto, la bolita se descarga y se siente atraída entonces hacia la otra hacia el otro lado de la lata, hacia el lado que tiene la carga negativa y en ese otro extremo donde la distribución de carga de la bolita era positiva. De esta manera, las fuerzas de repulsión-atracción producen un movimiento de la bolita que actúa como péndulo. Y en primera aproximación, ese movimiento pues, puede ser descrito por el movimiento de un péndulo simple. El movimiento se mantendrá mientras se tenga establecido el campo eléctrico aplicado. Si apagamos la fuente, el campo eléctrico desaparece, la bolita deja de ser un dipolo eléctrico y el, movi el movimiento cesa.